Hoy te enseño a reciclar. Sigue estos pasos para cualquier caja que vayas a reciclar. Estos son los materiales. Y lo que hice fue cortarle estas aletas a la caja. Acá ya los corté. Voy a cortar esta parte donde se empata la cajita. Voy a forrar con esta cartulina café por este lado. Ya tengo que doblar porque estaba pequeña la cartulina y por este lado voy a forrar con negro, los colores son opcionales, me quedaría así, se me olvidó decirles que estas también las deben de cortar, nos quedaría así como yo forré la parte exterior con negro para que me quedara bien pulido de un centímetro y doble así Voy a utilizar cartón duples que sería para hacer la base de esta cajita. Yo voy a medir 6 centímetros en este lado, 6 centímetros en este que sería el alto de la cajita. Y acá voy a medir la medida de mi caja. Recuerden que ustedes deben hacer la medida de sus cajitas. Esta parte mide 14.5 centímetros. Voy a medir 14 centímetros porque esta parte debe quedar más pequeña que esta. 14 centímetros, 14 centímetros, medí así y trace la línea. Ahora voy a medir el ancho de la base, Esta cajita. Este mide 24 centímetros. Entonces para que quede más pequeño voy a medir acá 23.5 centímetros y trace la línea y en esta parte deben de quedar 6 centímetros porque los cuatro lados deben de quedar de 6 y lo que hice voy a alinear con un marcador sin tinta para doblar más fácil o hacer los quiebres voy a cortar esta parte y voy a hacer los quiebres como les dije vamos a armar así la parte blanca la dejé para la parte interior nos quedaría así la cajita la base ya voy a utilizar una tira de cartulina azul es del mismo alto de esta cajita que sería para forrar solamente estas dos partes porque esta no hay necesidad de forrarla y voy a decorarla con marcadores voy a hacer corazoncitos voy a utilizar este marcador témpera para hacer estos corazones esto es opcional como les dije es poster marker es un marcador témpera lo pueden hacer también con témpera esto es como un vinilo infantil y voy a utilizar esta témpera blanca para hacer punticos me gusta porque seca muy rápido. Nos quedaría así. En esta parte voy a utilizar una, un cuadrito de cartulina fucsia. Esta cartulina es fluorescente. Me encantan estos colores. Lo vamos a pegar así. Para decorar, voy a hacer acá este corazoncito. Y seguimos decorando como, como lo hice con la otra parte. Con corazoncitos. Acá voy a pintar un corazoncito rosado. Y voy a escribir acá, te amo. Te lo voy a hacer con este marcador rojo y amo con este blanco. Como les digo, lo pueden hacer con témperas o utilizar marcadores permanentes. O este que les acabé de mostrar, ese es témpera blanca. Voy a delinear este corazón, que me parece que se ve bien así, se ve más bonito. igual voy a delinear esta palabra te te amo, te no solamente te amo voy a repasar así con negro para que se vea un poquito más y como les dije también esta, esta palabra amo acá en el centro de a este corazoncito rosado y lo voy a delinear igual y voy a hacer también punticos negros que me parece que se ve bonito esta parte del corazón la voy a delinear y listo vamos a pegar así nos quedaría así la base de la cajita ahora vamos a hacer la otra cajita con cartón duples yo acá medí 14 centímetros esto según mi caja otros 14 centímetros y tracé la línea y voy a trazar las mismas medidas de la caja 14 por 23.5 14 Trace la línea y acá el ancho que les dije que 23.5, entonces 23.5, 23.5 y la línea. Y esta parte debe quedar también 14 centímetros. Voy a hacer lo mismo, repasar las líneas con el lapicero para doblar más ¿No fácil. Así, acá lo que hice fue cortar estas dos partes y estas dos partes para armar esta cajita. Nos quedaría así. Ahora, para decorar esta cajita, utilicé cartulina fluorescente para pegar así, solamente en estos dos laditos y utilice una tira de cartulina negra de 6.5 que sería para pegar foticos animadas, pero pues pueden pegar foticos de ustedes, de la pareja de momentos que hayan pasado juntos y acá lo que estoy haciendo es decorando con corazones, estrellitas, nos quedaría así. Ahora lo que voy a hacer es pegar la cajita que esta sería la base Primero antes de pegar medí y aplicamos silicona líquida para pegar la base. Me gusta más con silicona líquida por si uno se equivoca. Pegar bien. Ahora acá voy a dar vuelta a esta parte. Me equivoqué. Había que la era en este lado. Bueno, entonces acá voy a aplicar silicona líquida y voy a doblar así, con cerrando acá la cajita para que coja bien la peguita, cerraría así. Ahí queda pues la base. Ahora voy a tomar esta, ya la apliqué silicona líquida, que dejé secar un poquito para que pegara más fácil y voy a pegar así, en este otro ladito y acá voy a forrarla con la cartulina verde que decoramos, o que decoré, voy a tomar esta parte y la traigo hacia acá para poder aplicar la silicona líquida en esta parte y pegarla, traerla así, así la vamos a pegar bien y ya termino, ya voy a terminar acá de pegar esta otra parte, nos quedaría, o me quedaría así esta sería la base como les dije y cerraría así voy a utilizar cartón duples que por cierto lo tuve que empatar porque se me acabó, entonces hice este empate voy a Ahora a trazar 3 centímetros y voy a hacer la línea. Lo mismo acá en este lado, voy a trazar 3 centímetros y trazo la línea. Que sería para medir esta parte. Entonces como la tapa debe ser más grandecita, esta midió 15 centímetros. Entonces voy a medir 15.4 centímetros. Le agregué solo 4 rayitas. Entonces 15.4 punto 4 y trace la línea ahora va a medir acá que mide 24.5 entonces voy a medir acá el ancho 24.9 24.9 24.9 y voy a trazar la línea ya en estos dos lados voy a terminar trazando los 3 centímetros recuerden que los cuatro lados deben de quedar con 3 centímetros o 4, no sé cómo lo van a lo van a, a medir ustedes pero yo medí 3 centímetros y cortamos voy a trazar con lapicero sin tinta las líneas como siempre he hecho y acá lo que hice fue forrar la cajita pero como en esta parte no me alcanzó el papel naranja Voy a trazar líneas negras y como ven, también pego una hojita azul para escribir un mensaje. Hola mi amor, es un día muy especial, es nuestro día, el día en que nos dimos una oportunidad. Bueno, ya alcanzan a mirar la, el mensajito y lo que hice fue decorar con marcador, marcadores de colores y corté estos extremos para armar la tapita como siempre lo hemos hecho. Voy a doblar así bien para que me arme más fácil y armamos así. Le aplicamos el líquida. y nos quedaría así. Acá en esta parte hice una línea negra y decoré con corazón con este marcador resaltador y rayitas esto es opcional si lo desean hacer y ahora vamos a decorar esta parte lo que hice fue pegar una imagen de sea y la pegué en una cartulina brillante voy a alinear con marcador negro y vamos a escribir o voy a escribir acá este mensaje eres lo que nunca o sea que rime con este que tengo acá arriba te amo con toda mi alma eres lo que nunca quiero dejar de amar Y acá voy a delinear a mar. Y a cada letra le vamos a hacer así como está. borde negro para que el tema. Y voy a delinear otra vez así. Acá lo que hice fue, como les dije, delinear bien todo. Y hice estos corazones para decorar. Vamos a mirar cómo quedó la tapita. Me quedó súper bien. Ahora vamos a decorar esta parte. Lo que hice fue escribir aniversario y decorarlo con estos marcadores gráficos, pero son opcionales, recuerden. Pueden hacerlo con permanentes y escribí feliz en cartulinas de colores y lo pegué en esta cartulina brillante. Lo que hice fue cortar cada letra así. Ahora lo que voy a hacer es pegar así. Y corté corazones para decorar de colores, tanto esta parte exterior así con varios colorcitos, esto es opcional también pueden hacer uno o pegarle dos, hice punticos, ustedes saben que yo decoro mucho y estas partes las voy a decorar haciendo corazones con estos marcadores también pueden hacer corazoncitos con cartulina y decoré así. Ahora, como les dije, va, voy a decorar esta parte que corté corazones, bastantes corazoncitos para para poder decorar estas partes y con estas hojitas, lo que hice fue las las voy a medir así para escribir un mensaje. Ahí les dejo el mensaje. Las pegué así, les pegué corazones y Coloqué papel seda picado de dos colores, me parece que se ve muy bonito. Voy a colocar acá la tapa y terminamos. Amigos, ¿cómo les parece la idea? Se ve que quedó muy linda esta caja. Me parece que fue una cajita de esas tan sencillita. quedó se muy bonita. A personalmente me encantó. Espero que me regales tu like si te gustó y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Ah, y no olvides compartir el video con tus amigos. Hasta pronto.